Cuento, de la cebra Camila escrito por Marisa Núñez e ilustrado por Oscar Villán Allá donde se acaba el mundo en el país donde da la vuelta al viento vivía una cebra llamada Camila Como en aquel lugar el viento era tan travieso Camila tenía que ir con mucho cuidado para no perder la vestimenta su madre le decía que no saliera sin los calzones ni los tirantes. Pero Camila ya se sentía mayor y empezaba a apretarle la vestimenta. Pero Camila cada vez era más grande y empezaba a molestarle los tirantes y los calzones. Camila soñaba con estar acostada allí en la hierba, sin esa ropa tan ajustada. También soñaba que el viento la llevaba rodando por los campos. Un día, Camila salió a pasear sin atender los consejos de su mamá y se quitó los casones los tirantes. ¿Y sabes lo que pasó? Pues que por arte de malos vientos, dejó de ser una febra listada para convertirse en algo parecido a una mula blanca. Con camiseta de raya Al verse así blanca y desarrapada Camila se echó a llorar ¡Uy! Camila lloró siete lágrimas de pena Por las rayas que había perdido Camila se quedó pasmada ¡oh! Mirando para una serpiente que estaba mudando la camiseta —¿Por qué lloras? —le preguntó la serpiente. el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido! —Acércate, te daré un anillo para que lo pongas en una pata —dijo la serpiente, que parecía que guardaba muchos secretos. Y la serpiente le dio un anillo para la pata. Camila siguió andando con un anillo en la pata y un poquito menos de pena. Se le cayeron seis lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para un caracol que asomaba los cuernos al sol. ¿Por qué lloras? le preguntó el caracol que hablaba muy despacio porque los caracoles se desplazan y hablan muy despacio. Porque el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, me subiré a tu panza y trazaré alrededor una rayita de plata que te irá que ni pintada. Y el caracol le dio un hilito de plata. Camila siguió caminando con un anillo en la pata, un hilito de plata y un poquito menos de pena. Lloró cinco lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada contando los colores del arcoíris. ¿Por qué lloras? Le preguntó el arcoíris que claro siempre estaba muy contento Es que el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido <ríe> acércate te echaré un remiendo azul fresquito como una seda de primavera <ríe> y el arcoíris le dio un lindo remiendo azul Camila siguió andando con un anillo en la pata, un hilito de plata, un lindo remiendo azul y un poquito menos de pena. Salpicó cuatro lágrimas más por la raya que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para una araña que estaba bordando un paño. ¿Por qué lloras? —le preguntó la araña, que tenía un acento un poco extraño. —Es que... es que el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. —Acércate. Tejeré para ti una puntilla de tul y tu traje será más elegante. Y la araña le dio una puntilla de tul. Camila volvió a ponerse en camino. Con un anillo en la pata, un hilito de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul y un poquito menos de pena. Lloriqueó tres lágrimas por la raya que le faltaba. Después se quedó pasmada, oh, escuchando una cigarra que estaba tocando una melodía. ¿Por qué lloras? le preguntó la cigarra, claro, cantando. Es que el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. Acércate, te daré una cuerda de mi violín y te darás un aire musical. Y la cigarra le dio sus cuerdas de violín. Camila siguió andando. Con un anillo en la pata, un hilito de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de turf, una cuerda de violín y un poquito menos de pena. Casi llegando a casa, se le saltaron dos lágrimas por las rayas que le faltaban. Después se quedó pasmada mirando para una oca que cojeaba de una pata porque le apretaba un botín. —¿Por qué lloras? —le preguntó la oca. —Es que el viento bandido se ha llevado las rayas de mi vestido. —¡Acércate! Ataré a tu espalda el cordón de mi botín e iremos las dos mucho mejor. Y la oca le dio su cordón de botín. La oca se fue feliz descalza de la pata que tenía espachurrada. Camila ya había andado mucho cuando por fin llegó a su casa con un anillo en la pata, un hilito de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín y un casi nada de pena. Mamá Cebra estaba sentada en la puerta y Camila se acercó a ella con una lágrima cayéndole por la mejilla. ¿Dónde te habías metido, Camila, que no te encontraba? ¡Es que el viento! Pero la mamá hizo como si nada, porque tenía algo muy importante que decirle. Escucha, Camila, ya estás muy grande y ya va siendo hora de que vayas dejando los tirantes y los calzones. Pero al descubrir la lágrima que le caía por uno de sus ojitos, la mamá intentó consolarla. No llores, he trenzado con mis crines un lazo para que lo pongas en tu melena. Camila que había crecido casi una cuarta, se puso de puntilla y le dio un abrazo a su mamá grande, grande, sin calzones ni tirantes. Y se estiró aún más para que su mamá la viese con un anillo en la pata, un hilito de plata, un lindo remiendo azul, una puntilla de tul, una cuerda de violín, un gran cordón de botín una cinta en la melena y ni una gota de pena. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pues espero que os haya gustado y nos vemos muy pronto por aquí. Adiós. <ríe>